Hello, everybody. This next talk is in Spanish. So if you talk Spanish or if you understand Spanish a bit, um, this is for you. <laughs> if not, <laughs> I'm sorry. And even if you do understand a bit of Spanish and it's a bit difficult for you, it's probably because my Spanish is like a flavor of Spanish that is from Argentina. So you milish my berry from now on in Spanish. Hola, ¿qué tal a todos? Eh, voy a darles una charla que es un pantallazo general y una vista sobre Monero medio de dónde viene, qué es lo que hace, cómo lo hace, qué trata de hacer este, Así que bueno, vamos a empezar eh, Monero, que no es... <risas> Asumo para esta charla que eh, hay cierto conocimiento... Eh, básico de Bitcoin, blockchains y todo eso, así que no vamos a explicar muy, muy, muy lo más básico de todo. Pero eh, sí vamos a empezar con algunas diferencias, por ejemplo. Eh, Bitcoin no, eh, Monero no es un fork de Bitcoin. Eh, es, es, viene de un código completamente diferente. Eh, Monero está basado en Cryptonote. Cryptonote es un protocolo que fue desarrollado por eh, Nicolas Van Saber-Genhagen, es anónimo, lo mismo que Satoshi, el creador de Bitcoin, no sabemos quién es. Y armó básicamente un protocolo que era muy similar en su funcionamiento, pero que agregaba unas características, sobre todo orientadas a la privacidad. Entonces, nosotros podemos decir que Monero. Es básicamente como una especie de Bitcoin Plus o un Bitcoin más privado con respecto a eso. Nicolás Openhagen y un grupo desarrollaron el white paper de CryptoNote. Lo lanzaron. Al poco tiempo apareció una moneda implementándolo que era Bytecoin. En vez de Bitcoin es Bytecoin. Y esa moneda eh, enseguida se sospechó de que tuviera un preminado importante del orden de lo, del 80% de preminado eh, lo cual es un problema <ríe> significativo para su distribución al menos para su distribución ecualitaria. Este, así que eh, apareció un fork de se hizo un fork de Bitcoin y eh, este, este, esta, este, esta nueva moneda la, la lanzó también una persona anónima, eh, llamada Thank for Fall Today. Y enseguida empezó a sospecharse de una manera que estaba relacionado con los anteriores. Y también se volvió muy difícil eh, trabajar con ellos. Esto fue en el 2014, es el origen de Monero. Y esta moneda se llamaba BitMonero. Y así que bueno, después de estos conflictos en la comunidad, se decidió separarse nuevamente. Y ahí llegamos a Monero, que es la, la como el, el nombre y la forma que tiene hoy en día. Eh, así que no más Thanfruit for today, no más Bitcoin, no más nada. Monero arranca así. Monero significa moneda en esperanto, lo cual es otra cosa que a mí me gusta bastante de, de Monero. Como, como buen nerd, que eh, Esperanto es un, es un lenguaje construido, es un idioma construido, que intentó en su momento ser como un idioma universal. Pero está bueno porque dentro del letos de la filosofía de Monero, quiere decir que no es de ningún lado y al mismo tiempo es de todos. Así que cualquiera puede adueñarse y no suena demasiado inglés, ni demasiado oriental, ni demasiado nada. Obviamente, el Esperanto tiene ciertas tendencias europeas de su origen, pero, pero bueno, la, la, la intención es válida. Así que Monero significa moneda. Y bueno, basándonos en Bitcoin, que fue como el, el padre de todo esto, el, el, el abuelo Bitcoin, el papá Bitcoin, eh, Monero hace un par de cosas diferentes. Eh, los que hace similares son la estructura básica, que es igual es proof of work, igual que Bitcoin, tiene, mon, tiene mineros... Que, que están, están minando un algoritmo, que, que verifican transacciones, que agregan transacciones en, la, en el próximo bloque. Tienen una blockchain también. Monero también tiene una blockchain es, pública. La, la blockchain de Monero no es privada. Es, se puede auditar y revisar y cualquiera la puede revisar. Lo que es privado es, es a quién corresponde las cosas que están ahí. Pero la blockchain es pública, está compartida, igual que en Bitcoin, está distribuida en nodos eh, a lo largo del, del mundo. Así que este es otro aspecto que tienen de bueno, eh, Monero, para para eh, para que para evitar los problemas de la centralización, Así que básicamente. Vamos a revisar que... Bien. Este... Voy a tratar de mantener, mantenerme como atento al tiempo porque no tengo idea cuánto vamos. Así que, bueno, eh, eso, es lo que, eso es lo que tienen parecido, este, incluso nodos. En nodos hay una red en la cual los nodos tienen una copia entera de la, de la Ledger, de la blockchain, de la lista de transacciones hasta ese momento, con cada bloque. Y estos nodos es a, a quienes se conectan, se conectan las wallets... O las billeteras, o los monederos, o eh, no hay mucho consenso en la comunidad hispanohablante de cómo es la, la manera correcta: eh, carteras, carteras, billeteras, monederos, wallets. Muchas de las terminologías que yo voy a usar eh, las voy a usar en inglés, pero más que nada porque la mayor parte del contenido que hay online es en inglés y muchas veces la vas a ver referido así, así que es más fácil de encontrarlas. Eh, o sea que las wallets se conectan a estos nodos. Estos nodos tienen la lista de todas las transacciones. Las wallets saben cuál es la, la llave que, con, que, que, que pertenece a, a, su, a su dueño. Revisan en la lista que tienen los nodos cuáles son las transacciones nuevas. O mandan a los nodos las transacciones nuevas que quieren incluir y mandar a otro lado. Y estos nodos se comunican entre sí para distribuir la copia actualizada de esta ledger. Eh, así que todo eso es muy similar a Bitcoin en eso. Donde empiezan las diferencias es en cómo, en cómo, Monero, trata de, el cómo Monero trata de conseguir cosas que hace. ¿Cuál era el propósito, la, la, digamos, la, la intención de Bitcoin original? Eh, sigue siendo, pero bueno, ¿cuál es el propuesta, la propuesta de valor? <risa> Varias. O sea, para empezar, por ejemplo, vengo, vino a, a ser resistente a la censura. Las transacciones que vos hagas en Bitcoin nadie puede detenerlas. Se hacen igual. Por lo cual no te pueden prohibir. Eh, también eh, a ser como efectivo. El efectivo para la internet. El cash eh, es plata. Plata para internet. Que seguro que no hay ningún entre, un ente un ente central que venga a, a decirte. Eh, digamos Que vos dependas de ese ente central para, para asegurar que, que la red funcione, no hay, no hay un visa, por ejemplo, eh, con sus servidores propios andando y que si explotan, desaparece. Y bueno, la más capaz la más conocida hoy en día, de que estamos más acostumbrados a hablar de esta, de, de este, de esta propuesta, que es el oro digital, ¿viste? así como oro, oro virtual. Que básicamente es eh, poder mantener valor. En el caso de Bitcoin y de mayoría de las criptos, subir valor. Pero más que nada es que, que tenga valor. O depende de cómo quieras verlo. Es, es el fiat lo que va bajando de valor y el Bitcoin siempre será un Bitcoin. Y monero siempre será un monero. Así que como quieras verlo, mantener valor. Ahora, monero viene después de Bitcoin. De hecho Bitcoin es del 2009, empieza en el 2010 más que nada. Monero es del 2014. Y en, esos, y en esos años logró como ir eh, repensando cosas que, que, que, que daban ciertas ventajas. ¿Cuáles son? Vamos a revisarlas medio, medio de una. La, la propuesta principal de Monero a respecto de todo, y la más conocida cuando se habla de Monero, es la privacidad. Y la privacidad es importante porque... Eh, No tiene mucho sentido, <risa> porque no tiene mucho sentido, en mi forma de ver, eh, un medio de intercambio de valor que no sea privado. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, Monero, Bitcoin dice que es resistente a la censura. Y yo digo, sí, muy bien, está bien, Monero bueno, no, también. Pero al ser una blockchain transparente totalmente, si vos estás muy expuesto por hacer esa transacción, ponerle que querés este, enviar... Un pago hacia vamos a ver, un, un, un caso muy, muy, muy buena onda. Hay una, hay una ONG, una ONG que eh, es políticamente controversial en tu país, en tu jurisdicción. Como fue el caso, por ejemplo, de Wikileaks. Y vos querés donarle dinero. Pero podría ser el día de mañana cualquiera. Wikipedia podría ser. Imagínate que en el lugar que vos vivas, en, tu gobierno decida... Que Wikipedia es una fuente de información controversial porque miente y porque no tiene la verdad que el partido gobernante de su momento decide que es la verdad. Entonces vos querés apoyar Wikipedia, pero por hacer una donación a Wikipedia estarías instantáneamente eh, cometiendo algo ilegal. Entonces vos podrías... Eh, nadie puede censurar tu pago de Bitcoin a ese... Mm, a esa, a esa entidad, no lo pueden detener. Pero si por hacerlo vos podés estar expuesto a que cualquiera, viendo la cadena de bloques eh, transparente de Bitcoin, después te vengan a tocar la puerta o a pateártela y termines preso por eso, digamos que estás protegido contra la censura, pero ten, ten, tenés una contra bastante importante, con lo cual estás eh, disminuyendo bastante la libertad de, de acción de las personas. Entonces, ese es un típico caso de ejemplo de por qué es bueno tener privacidad. Monero ve esto, vamos a hablar de Monero como una entidad, o sea, las personas que empezaron a apoyar Monero ven esto como, como un peligro y empiezan a desarrollarlo. ¿Cómo? Y acá es donde más distinto es Monero de Bitcoin, es eh, utilizando un approach que tiene como varias patas. No hay una solución como eh, única y perfecta que decir, bueno, yo aplico esto y instantáneamente tengo privacidad eh, perfecta en todos sus, estos aspectos. Es un, como una perilla que es on-off. La, la manera en que, en que Monero adquiere privacidad es en base usando muchas herramientas distintas que las combinadas van aumentando la sensación de privacidad. También te vas a encontrar con que la comunidad de Monero jamás se habla de, per, de privacidad perfecta o de anonimato perfecto porque se entiende que es una, una persecución continua de... De, de, de un estado ideal que nunca se alcanza del todo <ríe> Es como un juego de gato y el ratón En la cual vos vas aumentando la privacidad Y ciertas herramientas nuevas empiezan a aparecer Para disminuir esa privacidad Y vos vas cambiando, cambiando, cambiando, cambiando. Eso se, se vincula también con la forma en que Monero Tiene actualizaciones regulares Que eso lo voy a, lo voy a hablar un poco después Entonces, hablando de, de privacidad Como decía, usa varias herramientas Y acá vamos a ver cómo son las herramientas de monero funcionó eh, en una transacción normal de bitcoin o cualquier este, criptomoneda transparente tenemos el, la persona que está enviando la persona que está recibiendo el monto también la metadata de la fecha en qué momento fue hecho y qué sé yo todas estas informaciones eh, van como disminuyendo eh, la privacidad. Entonces, Monero ¿qué hace? Bueno, tiene varias tecnologías distintas que, que funcionan para esto. La más conocida es las Ring Signatures. Que vendrían a ser una firma, anillos, es un concepto criptográfico, de una firma en anillos. En las cuales vos sos un firmante de varios de la transacción. Esto, esto es protege a la persona que envía Monero. ¿sí? En el caso actual, esto con el tiempo, al principio, hasta eran posibles hacer transacciones con un anillo de cero con lo, o sea, de uno, con lo cual, era obviamente, eras vos <ríe> el que estaba haciendo la transacción. Después fue subiendo porque cada vez que se sube aumenta el tamaño de la transacción y obviamente la red se pone un poco. O sea, aumenta también el tamaño de la blockchain a guardar y todo es más engorroso. A medida que se va optimizando el protocolo y la red es cada vez más liviana, o sea, y se puede mejorar, se puede ir aumentando este, este número de, de firmantes en cada anillo y se entiende que en el futuro sea todavía más grande. Incluso hay algunos desarrollos en curso hoy en día que permitirían anillos como de 100 o cosas así. Pero vamos a ver. Eh, en el caso de, de la Ring Signature, acá se entiende mejor, es una cosa así. Cuando yo envío una transacción, ahí está firmando con su llave este, criptográfica que esta transacción sale de mí y la estoy enviándosela eh, a otro. En el caso de Monero, lo que se hace es que se juntan transacciones, o sea, firmas anteriores. Pseudo aleatoriamente, de manera que no sea posible determinar cuáles fueron y por qué elegiste las falsas, obviamente, y también se trata de evitar, por ejemplo, que sean todas viejas, entonces vos asumís que entonces es la nueva. Y hay muchos vectores de ataque. Hay una serie muy interesante en inglés que trata de en YouTube, este, que se llama Breaking Monero, que la pueden revisar si entienden inglés, que habla de muchos vectores de ataque posibles a Monero. Eh, en el caso de las Rain Signatures, por ejemplo, estas firmas en anillo, acá lo que vemos es que justamente hay varias personas que están firmando y no sabemos exactamente cuál es la verdadera. Con lo cual sería si la parte que es menos como absolutamente privada, sino más bien es que te da una posible negación de quién sos vos. Pero vamos a ver que ni siquiera estás tan expuesto así. ¿Por qué? Porque... Como bien dice esto, este hermoso gráfico que está sacado del libro Mastering Monero. También se protege a quien lo recibe. El que lo recibe se protege con las stealth addresses. Que tampoco hay mucho consenso en español de cómo las llamamos. Si son tipo las direcciones fantasmas, las direcciones furtivas, las direcciones secretas, las direcciones que... Las super mega ultra direcciones secretas, no sabemos. Pero las stealth addresses básicamente lo que hacen es que tu wallet cada vez que vas a vos querés recibir monero, genera... Creo que... Ah, mira. Hay un gráfico similar para eso. Bien. Tu wallet lo que hace es agarrar tu como tu dirección maestra y genera una dirección eh, privada. Esta stealth address es una dirección querusa, como quieras decirle. Eh, que es la que le da... La que, la que se anota en la blockchain. Entonces cuando vos después en, en el ledger, en, en la lista de las transacciones moneros, vos revisás a quienes fueron mandados moneros, solamente ves estas, estas transacciones que son generadas para cada transacción, estas direcciones que son generadas para cada transacción individualmente. Con lo cual, no es que sean secretas, sino como que son de un solo uso. Así que no podés vincular dos veces o más en las cuales una persona haya recibido moneros en la misma dirección, con lo cual tampoco por ver la lista pública no puedes calcular cuántas, eh, cuántos fondos tiene una dirección habiendo visto desde el principio de los tiempos todas las transacciones que le entraron, que es como la idea. Así que eso lo hace con las eso lo hace con las addresses y la otra, la otra tecnología que hay ahí es city o Ring Confidential Transactions, o son transacciones confidenciales en anillo, que básicamente lo que hace la Ring Confidential Transactions es esconde el monto. ¿Por qué? Porque, como dijimos como dije antes, cualquier metadata que se escape sobre la transacción te está desanonimizando un poco. Entonces, si vos eh, supieras exactamente cuál es el monto, por ejemplo, yo te quiero desanonimizar a vos y te mando una transacción de un monto muy particular, después la puedo identificar fácilmente con el momento en la que se hizo y el monto en la cadena de bloques. Entonces de esa manera puedo ir construyendo un gráfico que de alguna manera me ayude a, a tratar de, de ubicarte. Pero con RenCity está eh, protegido eso también. Es Criptografía bastante complicada, pero básicamente es como si encerrara el monto real en una matemática super mega ultra complicada, pero que igual es posible de verificar que no se hayan creado moneros de la nada, o doble gastado, o nada. Que el monto que está dentro de ese paquete super secreto que es la Rain City no está violando la integridad de la cadena de bloques. Que nadie está inventando o mandando moneros o recibiendo moneros que no existen o que no existían y que es trampa. Y que la suma de los moneros que entran y los moneros que vuelven son iguales. ¿Por qué la suma? digo, Porque Monero funciona parecido a Bitcoin, ese, igual a Bitcoin en ese sentido. En la cual vos tenés outputs que son, digamos, como los. como si fueran los billetes. Eh, enteros que tenés un billete de 100 que cada vez vale menos eh, un billete de 100 y vos tenés que mandar 50 en la realidad, en la vida real da 100, el otro se queda con 50 y te da el vuelto de un billete de 50 en mueble pasa una cosa parecida cuando vos tenías un billete original de 100 y no lo tenés roto en cambio no tenés, no tenés cambio para mandar solo los 50 se registra una transacción por 100 y, y se registran dos transacciones, o sea uno que son 50 que van a tu al destinatario y 50 que vuelven a vos. O a ti, o a tú. Eh, entonces, eso, eso, esa transacción de vuelta, lo que hace también en la -S -S se puede verificar que, bueno, no estés enviando 100 el otro recibe 50 y vos estás recibiendo 100 de vuelta, por ejemplo, con los estás vía de tareas inventándote monero de la nada. Eso está solucionado, pero al mismo tiempo... Usando RingCity se protege el monto de la, de la transacción. Y eh, acá hay, una, hay un aspecto, si querés verlo en vez de tres patas de la mesa, son el, los cuatro jinetes del apocalipsis o como quieras verlo, que otro punto importante, no tanto con lo que tiene que ver con, con cómo queda registrado en la, en la blockchain eh, las transacciones, sino más bien el hecho de que estás usando Monero es la conexión. ¿Mm? La conexión de tu IP, de tu, de tu dirección de Internet, hacia la Internet, hacia el nodo al que te conectes. O si estás tu propio nodo local, hacia otros nodos. Eh... Había un proyecto que era Covri. Después eso no se hizo. Se puede usar Tor, se puede usar I2P. Hay aplicaciones posibles para hacerlo. Lo más... Eh, digamos que la solución que está implementada hoy en día En el protocolo dentro de Monero Que no es una, que no es una herramienta extra que tenés que usar Se llama Dandelion++ eh, Y que mejora un poco la manera en que No, no, no es que cara tu, tu, tu, no tu conexión al nodo Pero mejora la manera en la cual eh, Hace un poco de trampa con el timing En el cual vos te, el nodo al que te conectás Transfiere después las transacciones a otros nodos Y lo va a desperdiciar dispersando en la red perdón, dispersando en la red eh, Con lo cual es más difícil si vos por ejemplo sos un gobierno o un adversario con mucho dinero que a propósito pone un montón de nodos en la red la inunda de nodos para ver que bueno yo no sé quién es pero si estoy si tengo muchas orejas puedo medio escuchar de dónde de dónde cayó la piedra por así decirlo entonces ah te encontré, te encontré, estás ahí con Dandelion se soluciona un poco eso, porque es la manera en que se dispersa hace muy difícil escuchar de dónde vino la caída de esa piedra. Eh, así que de alguna manera está, está protegido eso en Monero. Y bueno, esta es, esta es la forma en la que Monero más que nada adquiere su privacidad. Hay un montón de casos de uso importantes de por qué una blockchain, una, una criptomoneda gana muchísimo, digamos, no es indispensable. Pero si queremos que sea un método de intercambio de valor, gana muchísimo haciendo eh, privada. Por ejemplo, eh, desde seguridad física de los individuos, eh, hay, hay formas en Bitcoin de, de, de mejorar tu privacidad, de, de esconderte un poco tus transacciones y, y, y dispersar y usar Coinjoins y usar otras cosas, pero... La, lo, una de las filosofías que, que más me gustan de Monero en este sentido es que todos los avances de privacidad son, están prendidos por defecto. Entonces, desde el usuario, la, la, la, la, la protección que tiene el usuario más avanzado de Monero y el, y el más nuevo, el más básico, es casi la misma. Es casi la misma. Eh, lo cual es muy democrático en ese sentido y te asegura que tengas un pool de privacidad grande. Digamos, si es buscar una aguja en un pajar Que tengas un pajar lleno de agujas Básicamente Y que no puedas saber cuál es cuál eh, Por ejemplo Dentro de una familia Una familia ultra conservadora eh, De la misma manera que una, un individuo Puede querer proteger su tráfico de internet Por visitar ciertas páginas que son controversiales eh, O no Lo mismo con sus transacciones Hay un, hay un ejemplo que recuerdo En Master y Monero Que es en el caso de que eh, por ejemplo, una familia le dé fondos a su hijo para la, ayudarlo con las los, eh, remesas, pongo la universidad, por ejemplo, cosas así, y, y, al, y al tener, el, digamos, en una blockchain transparente, por ejemplo, si bueno, te paso eh, una mensualidad X, y después que usa eso como elemento de vigilancia porque al saber a qué a qué dirección le mandó al hijo las cosas, después también ve a dónde a qué direcciones el hijo manda para los gastos. Entonces de esa manera quedar expuesto. Obviamente el caso de los, de los regímenes totalitarios, de las regulaciones financieras. Por ejemplo, yo en este caso vivo en un país con una, con una depreciación de la moneda constante, histórica, y ahí cada vez más acelerada, con lo cual las restricciones a otras monedas eh, son, son muy fuertes y la gente recurre al mercado negro continuamente para resguardar el valor y sus ahorros eh, entonces al ser algo que es técnicamente ilegal hoy en día no se pone, no, no se persigue demasiado, pero en el momento de hacerlo estarías como necesitando la privacidad de que no solamente puedas comprar la criptomoneda, sino aparte también puedas usarla sin correr un riesgo todo el tiempo. Usar una moneda que no es privada también es un peligro para tu integridad física. Vos Puedes hacer una transacción persona a persona en algún momento por la venta de cualquier cosa, de, de, de, de un auto, de una guitarra, una planta, y eh, tu comprador ve cuánto monto tienes total en el balance. Este, y cuando vas en persona a entregar el bien te secuestra o cosas así así que hay, hay, un, montón de, hay un montón de razonales eh, otra cosa vamos a otro aspecto de, de, de Monero en general eh, el caso de uso de Bitcoin de bueno ser el, la, el cash para internet ¿Sí? ¿cómo hace Monero algunas diferencias que tiene con respecto a eso? agarra y decidió que el bloque, el tamaño de los bloques en donde se van a, donde se van agregando esas transacciones, sea dinámico. ¿Sí? Con lo cual es, si Monero se usa más, el espacio que hay en cada bloque para poner transacciones nuevas eh, va creciendo. Acá puedo mostrar. Ahí está. Ahí se ven eh, los bloques que está relacionado un poco con lo que hablábamos antes. Se ve acá, por ejemplo, las transacciones en tiempo real entrando en, en la lista para ser incluidas en el próximo bloque. ¿Mm? Acá tienes transacciones, como podemos ver, esto se relaciona con lo anterior. Eh, acá se puede ver cuánto fue el fee, lo que se pagó, el costo por la transacción, la identificación de cada pago. Vamos a aprovechar para verlo así, que es, in es interesante. Y eh, acá se puede ver lo que yo he dicho de los cambios. ¿Mm? Hay un input, hay, un, hay un, un billete de ida, el billete de 100. Esta es la imagen que tiene. Y acá se ve que tiene 11 miembros en el anillo. No se sabe cuál es el verdadero. Cada uno con su clave pública. Y acá están las vueltas, que es el cambio. El cambio y la transacción real. Eh, cada uno fue a una a una dirección distinta. Estas son direcciones de una sola uso. es famosas stealth addresses. Así que no sabemos cuál es el billete de 50 que fue para uno y el que volvió como cambio. Esta es una transacción ahora incluida en el último bloque. Acá se ven los bloques. Los bloques de Monero están pensados para que sean cada dos minutos más o menos. No cada 10 como en Bitcoin. Así que tenés que esperar menos para ver si tu transacción entró en un bloque. Y como decía, el tamaño es, eh, se va, va variando con el uso de la red. ahí entró un bloque nuevo. Cuando ¿La idea cuál es? Que si Monero exper experimenta un uso muy aumentado de su de su red como por ejemplo durante típicamente durante los bull markets cuando todo el mundo empieza a comprar y vender monero se vuelve medio loco que pasaba con muchas con muchas monedas eh, se pone increíblemente caro uno se pone muy caro la FIS porque la fee no es otra cosa que el boleto que es como si todo el tiempo hubiera una subasta para subirse al tren. <risa> digamos. Entonces fuera dinámico. El que paga más es el que sube. Cuando se acaba el lugar, se acaba el lugar. Entonces eso pasa. Si vos podías ir aumentando el tamaño de ese tren dinámicamente. A medida que se usa más y hay más gente que se lo quiere tomar. Eso permite, este, permite que más gente se suba. Sin tener que esperar al siguiente. Funciona algo así. Entonces... Eh, bueno, acá se ven lo que es entrando en promedio. Son dos minutos. Puede entrar cada 30 segundos. Puede entrar cada cuatro minutos. Eh, se, se calcula la dificultad del algoritmo para que sea más o menos cada dos minutos. Y sea más o menos regular. Eh, así que eso es lo que hace con respecto a... A ver si no me pierdo. Bueno, y como mencioné antes en un momento. Eh, la red se sigue optimizando. Eh, las últimas optimizaciones que recuerdo... Fueron eh, Bulletproofs y Ciel-Sag, las dos eh, apuntadas a distintas cosas, pero es básicamente siempre hacer las transacciones lo más pequeñas posibles para que ocupen el menor lugar posible en ese tren, en ese bloque, y eh, lo más rápidas de verificar. ¿Por qué? Porque en una cadena transparente, en el sentido, como, como la de Bitcoin, es más fácil. Vos sabés cuál es la dirección tuya, como la dirección postal de tu casa. Y es muy fácil escanear toda la lista y ver cuántas cosas recibiste. Y con eso sabés el monto total de tu, lo que tenés en tu wallet. En Monero, como cada vez cambia y como todo así, básicamente vos tenés que ir como si tu casilla postal tuviera una llave y vos tuvieras que ir a cada casilla con tu llave, abrirla o no, y decir, ah, esta no abre, esta no abre, esta no abre. Esta sí abre. Esto es para mí, y cada vez que revisás esa cana de bloques, tenés que hacerlo una por una. Entonces, la velocidad en la cual se revisa eso es muy importante para que usar Monero pase de ser teóricamente bueno a prácticamente deseable. cual Es bastante importante. Si, no es algo, si es algo muy molesto usar, nadie lo va a usar. Si es algo muy caro usar, nadie lo va a usar. Si es algo muy lento usar, nadie lo va a usar. Y la gracia es que la gente lo use para que esté protegida por la privacidad. Así que esa es como la idea. Vamos acá. A ver otra cosa. En, ¿Cómo funciona la seguridad de la red en Monero? Eh, básicamente. Permiso. Los que aseguran la red en Monero, como el caso de cualquier eh, criptomoneda que sea Proof of Work... Son los, los mineros. Este es un aspecto bastante especial de monero también. ¿Por qué? Porque la minería, si se centraliza, se vuelve un peligro. Si vos tuvieras la mayoría de los moneros, o las, el 51%, sí. o la mitad más uno de los mineros, eh, que son los que verifican transacciones nuevas en la red, y los que dicen qué transacciones entran y qué cosas no entran, de facto podrías estar no solo censurando transacciones individuales, y disminuyendo bastante la privacidad a nivel general, sino que también vos podrías tomar control sobre el protocolo y hacer cambios que te conviendan a vos. Como en cualquier, como cualquier criptomoneda que sea Proof of Work, los que el consenso al respecto de cuál es la cadena real este, se mantiene por minería. Entonces, si vos fueras la mayoría de los mineros y si vas a hacer, te llevas la mayoría del hash power, del poder de procesamiento de esa cadena a otro lado, podrías armar tu propio fork de Monero y decir que ese es el verdadero Monero todo el tiempo. Lo que pasó con Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Sarasa, todos los Bitcoin. Así que la mayoría de las criptomonedas tratan de evitar la, la, la centralización y todos dicen ser descentralizadas de una manera u otra. La manera en la que Monero lo hace es tratando de tener la minería basada en un algoritmo lo más descentralizable posible ¿sí? eh, y lo más desoptimizable posible. ¿Por qué? Porque lo que pasa cada vez que vos sacas un algoritmo nuevo es que obviamente no todos los equipos lo minan igual de bien. El que mina un poco mejor que el otro adquiere una ventaja que todo el tiempo se va como apilando sobre la otra y termina adquiriendo más poder. Por ejemplo, si vos minás más, un 10% más efectivamente que el de al lado, agarrás y tenés un 10% más de efectivo <risa> para en la siguiente iteración tener más equipos, para tener más minado, para tener más efectivo. para todo. Entonces terminás con una centralización súper masiva. ¿Monero qué hizo? Monero funciona en vez de tener como... Forks soft o, o, o cosas, o digamos, cambia, es como que hace un fork a propósito. Cambia a propósito casi monero entero y hace más o menos incompatible con la versión anterior. Esto se hacía cada seis meses, más o menos cada seis meses, dos veces por año. Y se actualizaban, se agregaban este características nuevas a la moneda. Por ejemplo esto, ValeProof Se puede hacer las transacciones la mitad, eh, 80% más livianas. Listo, la hacemos en el próximo fork. Se, se actualiza eso, como si se actualizara tu, tu app. Y, y los anteriores dejan de poder conectarse a la red. Y los nuevos nos pasamos todos a esta red nueva que es más liviana. ¿Qué pasa con la minería? Eh, Monero cada, cada vez que hacía un fork trataba de cambiar el algoritmo. ¿Para qué? ¿Qué iba pasando? Cuando había empresas que desarrollaban ASICs, que son básicamente... Eh, hardware especial, especializado Para minar un algoritmo en particular Son generalmente Mucho mejores que usar Por ejemplo una CPU, una GPU O lo que sea que es más de uso general Esos ASICs empiezan a dominar La red, y empiezan a excluir A todos los jugadores chiquitos Del, del pool de minería Creo que acá hay un gráfico Copado En lo cual ahí está Bien Acá se ve bien, vamos a ponerlo acá, así se ve mejor, que cada vez el hash power o el poder que tiene la red eh, en Monero iba subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo la cantidad de gente o la cantidad de mineros o la cantidad de efectividad de esas máquinas minando Monero llega ya está hasta el punto donde se hace un, un fork y se volvía a resetear, que es lo que, que, es lo que se usaba para minar. Y, o oh, casualidad... Cada vez que pasaba eso, bajaba muchísimo, como se ve acá, acá, en menor medida acá también, bajaba muchísimo la eh, el, la cantidad de poder en la red. Con lo cual, hay una gran sospecha de que lo que pasaba en este momento, en este momento, es que más o menos en esta línea sería la capacidad de procesamiento que tenían todos los jugadores pequeños. La gente mirando en este momento con, con placas gráficas. este El algoritmo de Kryptonite que se usaba. Y todo este excedente eran todos los, los ASICS pertenecientes a un conglomerado centralizado. Por ejemplo, al fabricante de ASICS. ¿Ven que está peligrosamente más de la mitad? Entonces se hacía esto, se reseteaba. Durante todo este periodo, se supone que no aparecían, porque una vez que tenés un cambio de algoritmo hay que hacer desarrollo, armar los chips, fabricarlos, ponerlos en lista y qué sé yo, y empezar a usarlos, empezaba a subir de vuelta el hash rate. Monero cambiaba y se volvía a resetear. Eh, esto provocaba cierto problema en la red, es molesto, el fin era noble, pero hace poco relativamente, unos meses. Quizás ya fue el año pasado, y no me acuerdo. Se pasó a RandomX. RandomX es un algoritmo que tiene ciertas características que lo hacen muy engorroso. Este, básicamente va cambiando aleatoriamente cómo funciona. Entonces vos no bueno, podés diseñar eh, un, un, ASIC, un, un hardware específico para, para minar eso. De hecho, si lo, si lo fabricaras, si lo diseñaras, te minarías básicamente con un procesador de uso común. Con cual, Randomex se mina con CPUs. CPUs se entiende que son todavía más democráticas que una placa gráfica... Porque son chips hechos por Intel, por AMD, por lo que sea... Y, y se usan para un montón de cosas en el mundo. Entonces tampoco hay posibilidad de que si alguien inventara... Por ejemplo, que pasa a veces con los ASIC, Si alguien inventara un procesador más bueno que el resto para minar Randomex... Estaría genial porque inventaría un procesador más bueno para la computación en general. Así que minar Monero no sería la mayor fuente de su ganancia tampoco. Así que de esa manera, a partir de ahí, como se puede ver en el gráfico este, eh, aumentó muchísimo el Hash Rate. Hay mucha más gente y muchos más individuos minando Monero que lo que había antes y está más descentralizado. Acá, por ejemplo, podemos ver la distribución. De las distintas eh, pools. Son los grupos en los cuales la gente se, se agrupa eh, y manda sus halles para cobrar más seguido. Si no estás como esperando que toque la lotería de que hayas minado justo el bloque vos con tu computadora sola. Pero mandas tu hall a un pool y acá vemos que la distribución de los pools... Eh, ninguno es mayor a la mitad. O sea que tampoco tenés un super, ultra, mega grande jugador determinando lo que pasa y lo que no pasa en la red. Eso es con respecto a la minería. Eh, y después, características de Monero con respecto a, a lo que Bitcoin llama el oro digital, el resguardo de valor. Me un poco de agua. Espero no estar yendo demasiado rápido o demasiado lento. No lo sé, si tuviera público acá me daría cuenta por las caras de gente que dice tipo, o se está durmiendo, o dice tipo, eh, apúrate, idiota, pero no está pasando. Eh, las maravillas de la virtualidad. Oro. ¿Cómo funcionan algunas características de, de, de Monero comparadas con la de Bitcoin, que son las más conocidas? Al respecto de ¿qué quiere hacer? Obviamente mantener valor. De hecho, por mucho minería que tengas, si la criptomoneda no tiene valor, todos los incentivos, la maravilla de la criptomoneda en general, que son incentivos alineados, sin tener que confiar a un tercero ni a un ente emisor de nada, se caen porque al no cost si no hay valor, no hay costo para hacer trampa, básicamente. Así como este. Así que por suerte hay ciertos diseños que. Bitcoin tiene para mantener su valor, por ejemplo, ser escaso, eh, y Monero también hace. Así como en Bitcoin hay 21 millones de emisión total, en Monero hay 18, 18 algo, 18 y pico, que eh, se emiten de manera distinta. Como dije también, es proof of work, así que los mineros, eh, la forma, los mineros reciben las fees de las transacciones, pero también eh, la manera en la que nuevos moneros entran al sistema es a través de las recompensas por cada bloque minado. Los block rewards. Igual que en Bitcoin. Está pasando un avión. Espero que se escuche. Eh, acá tengo un gráfico en la que se ve La curva de emisión de Bitcoin y de Monero. Eh, Bitcoin, como se sabe, tiene el famoso hal halvening, que es que cada cuatro años aproximadamente, esa recompensa que va de los monedos se reduce a la mitad, de golpe. Este, si era 10 pasa a ser 5, si era 5 pasa a ser 2,5, y así, y así, y así. Va escalonado. En Monero es una curvita así... Hermosa y lenta, con lo cual cada bloque tiene un poquito menos que el anterior y la emisión eh, se, se va reduciendo de manera pareja, con lo cual no hay sorpresas tampoco, como en la pre. En, bueno, tampoco hay sorpresas en Bitcoin porque se sabe que va a venir, pero digamos, no altera demasiado, nunca se altera demasiado el modelo de rentabilidad de la minería en ese sentido. Y acá lo que vemos es que lo que hace Bitcoin, por ejemplo, es que eh, hay una total. De 18 millones, de 21 millones y lo que hace Monero es que hay un total de 18 y hace un poquito de trampa y sigue emitiendo a la eternidad. Entonces vos pensarás, o tú pensarás, qué problema, porque eso quiere decir que básicamente eh, Bitcoin, digo Monero, eh, Argentina, Venezuela, Zimbabue, No. La emisión, la emisión de monero después de los 18 millones es controlada y súper ultra baja. Lo que se hace es relacionado con la minería. Como dije, Bicon recibe, estas, las dos criptos reciben, eh, los, los, los mineros reciben eh, transa, eh, los fees de las transacciones y también reciben la recompensa por cada bloque minado nuevo. ¿Qué va a pasar? No se sabe, depende a de quién le preguntes. Cuando ya se hayan emitido los, 18 los 21 millones de Bitcoin y no haya más, y los mineros tengan que vivir solamente de las transacciones que se hacen, de, las, de los fees que se le agregan a las transacciones que hacen. Es un escenario súper, asumiendo todo que Monero y Bitcoin siguen vivos hasta el 2040, no sé cuándo es, <ríe> que se, acaba, se van cortando. Eh, si vos tuvieras una... Lo que te pasaría es que si Bitcoin fuera tan caro y tan valioso que no se usara básicamente casi nunca, no hay Bitcoin nuevos que entran en al sistema porque ya se cortó y se acabaron los 18 millones, hay un gran... una gran falta de incentivo, o sea, hay un incentivo a que vos muevas tu moneda lo menos posible porque es carísimo esa fee para que... Los, los mineros vivan de eso, te van a pedir un montón de, de, de comisión por cada transferencia que hagas. Que está bien, en ese momento capaz que son solo bancos centrales que tienen Bitcoin y cada transacción es solamente de un millón de Bitcoin. Y de un millón de, de dólares y de solamente se usa Lightning Network para mandar eso. Pero es todo un, todo un sí, sí, sí, sí, es mucho sí. ¿Qué hace Monero? Dice, bueno, mira vamos a mantener todas las propiedades austríacas, si querés, de la emisión eh, agotadas. Va a haber nada más que 18 millones. Pero... Vamos a agregar una recompensa fija que es de 0,6 moneros. O sea, menos de un monero por bloque. Más o menos, si cada bloque es cada dos minutos. Y con eso, más la FIS, los mineros van a estar incentivados, aún después de los 18 millones originales, a, eh, a seguir trabajando y a seguir asegurándolo. ¿Por qué es importante esto también? Porque si baja la cantidad de mineros... Baja la cantidad de electricidad que la red requiere para, para funcionar bien. Si baja la cantidad de electricidad, cada vez un jugador más pequeño o un interés más pequeño con menos plata. Básicamente porque equipos y electricidad es plata, menos recursos. Puede eh, estropear la red. Puede hacer transacciones falsas, puede autoverificarse, puede romper un montón de cosas. Entonces vos crees que la red sea lo más cara posible. Y la manera en que la red sea lo más cara posible es que la recompensa a esos mineros que participan de ella sea... Lo más tentadora posible. Entonces, Monero hace esto. Ves la curva como, como funciona. Y después de cierto punto, la transacción, la, la recompensa eh, es fija. La emisión es fija. Pero un dato importante es que no es fija en porcentaje. No es un 1%. No es como la inflación, no sé, americana. 2%, 3% anual. Es fija en número. Es 0,6 Monero por, eh, por bloque. Con lo, con lo cual, el porcentaje de la torta total de moneros eh, que hay en circulación, al ser fija, cada año, o sea, cada momento va bajando. Esos 0,6 esos moneros es cada vez un pedacito más chiquitito de la torta general de moneros. Con lo cual, creo que ya al principio la inflación es menor al 1% anual y después con el tiempo va disminuyendo ese porcentaje hasta... Teóricamente casi cero. ¿Mm? De momento ya se tienen, no sé, 50 millones de moneros. Esos 0,6 moneros por bloque es cada vez más pequeño. Así que igual es re, ultra, mega deflacionaria. Y súper escasa. Este... Así que bueno, esas son las características principales de monero como criptomoneda. ¿Cómo funciona en la realidad? Es uno de los un aspectos más bonitos... Y Lindos de Monero es su comunidad. Vamos a... Tengo una imagen re linda de comunidad. Ah. Eh, es su comunidad. Obviamente el código de Monero es open source. Es todo open source. Todo abierto, todo libre, todo auditable. Se puede revisar. Eh, tiene, un, tiene un un core, un grupo core de desarrolladores, el, el, el, el medio, el centro, de desarrolladores principales de Monero, está abierto las contribuciones a cualquiera, está en GitHub, vos podés escribir tu código para Monero y si es bueno lo van a aceptar. No hay, obviamente no hay preminado, ya lo mencioné, eh, tampoco hay un, un, un porcentaje del bloque ni sacas si que se mantenga. Separado para el desarrollo, no hay treasury, no hay ninguna de esas cosas. Así que todo el desarrollo de modelo se basa en individuos que están ofreciéndose voluntariamente sin ningún tipo de remuneración económica, que ya vimos que funciona para algunas cosas muy bien. Ejemplo, Wikipedia, estándares de internet y cosas así. Eh, pero muchos de sus. algunos, no muchos, muchos de esos, algunos de esos desarrolladores están bancados por la comunidad y se hace de una manera muy voluntaria. Que se hace a través del CSS. CSS? CSS es el de, es el de, <ríe> el de código. CSS, el Community Crowdfunding Service. Que acá puedo mostrar. Está acá. El Community Crowdfunding System, que es un sistema en el cual eh, vos, cualquiera, eh, puede postularse. Es decir, yo tengo tal idea. Quiero, por ejemplo, bueno, un ejemplo, ese fue el libro, el libro en el cual yo hice las ilustraciones. Está, y está escrito por Serjak un miembro de la comunidad. Eh, ¿Qué se hizo? Dijo, bueno quiero escribir un libro sobre Monero para explicar a la gente cómo es Monero y cómo funciona. Muchas de las ilustraciones que vieron vienen de ese libro. Armó una propuesta. Las propuestas se ven así, por ejemplo. Ahí queda una sin, sin completarse, está casi completada. 224... Ah, no, no, está completada, mirá. Este, um, se arma una propuesta, miembros del core la, la revisan, se fijan que si la persona es más o menos nueva o no, si, tiene, si, es, si es de confianza, de alguna forma. Y obviamente cualquiera podría juntar moneros por su cuenta, pero esta es la forma en la que la comunidad se autoorganizó para juntar fondos para poder sustentarse. Um, entonces... Lo que hace es hacer una propuesta, se, se requieren, se detalla cuál es la propuesta, se requieren tanta cantidad de moneros y hay unas direcciones en las cuales se puede donar. Obviamente hay ballenas, hay whales más grandes que, que de golpe capaz que donan de a 100 moneros, hay un montón de contribuciones pequeñas, se puede discutir. Y cada propuesta eh, viene obviamente con ciertas entregables eh, que dicen, bueno, yo voy a hacer el caso del libro, vamos a hacer este boceto, primero... Lo vamos a poner de tal forma. De tal forma van a poder verificar eh, cuáles son la, la tabla de contenidos. Estas son las personas que van a trabajar. Esta persona va a trabajar en el diseño. Otra ilustración. Esta va a ser de editor. Esta persona la va a escribir. Y eran todos miembros. Éramos todos miembros de la comunidad Monero. Y más o menos conocidos. Y eh, luego se comienza. Ahí se va rindiendo cuentas. del progreso. Acá por ejemplo se puede ver el trabajo en proceso. Usualmente se juntan... Por ejemplo, montos para traducciones, para traducciones al español, a, a otros idiomas, eh, para traducir, el ya sean las wallets, la wallet oficial, para traducir la página en Monero. Hubo y hay, eh, como es, pedidos para hacer contenido, como podría ser esta charla. Eh, hubo videos, cosas explicando Monero. Y bueno, también están. Aquí los que está, están completos. Y de esa manera, por ejemplo, se, se, fueron, se fueron subvencionando y bancando eh, los sueldos, de alguna manera, de, de algunos de los desarrolladores de los criptógrafos más importantes de Monero, como el caso de Saran, Noether, que hasta hace poco es como que está en una especie de vacaciones eh, autoinfligidas, pero que, que van, van este, provocando muchos de los cambios positivos que tiene, que tiene la red. Así que todo funciona así. Eh, Tenemos en cuenta que, que Monero es el, hoy en día es la tercera criptomoneda en cantidad de desarrolladores activos que tiene en el GitHub. Eh, con lo cual es, es muy activa. Y, tiene un, y, y la verdad que con sinceridad goza de un prestigio bastante alto dentro de la, de la comunidad de las criptomonedas en general. Digamos, incluso desde de varios maximalistas de Bitcoin. No tan maximalistas como para aceptarlo. Pero, pero sí, eh, es bastante seria y bastante poco, poco scam en, en lo que refiere a esto. Y, y entonces está así: está ese grupo central que determina algunas cosas. Están, está, está el CSS para, para poder financiar eh, desarrollos en, el, en, el, en la moneda. Y. Espero que alguien se ocupe de eso. Ahí está. Acá está el... ¿Eh? Y bueno, ah, y entonces el, la, la parte social de Monero se, se arma básicamente en varios canales. Hay canales de IRC, hay canales de... Eh, hay canales eh, como por ejemplo Está en Reddit Está el subreddit de Monero principal Casi todos son en inglés Hay un grupo de Telegram en español Que es el, es el, más, es el lugar más activo De Monero en español Como para poder este, hablar Hablar con otros hispanohablantes Y buscar ayuda Y opiniones sobre cosas de Monero y todo eso es bastante, bastante orgánico. Vos puedes hablar a tu propio grupo. No hay, no hay hay muy poca discusión de precios, salvo en el, en el subreddit de Monero Trader. Eh, se trata de que sea bastante, de alguna manera, cypherpunk y, y genuino en, en, en los intereses que hay en, la, en las discusiones. Y, y bueno, eh, Monero está en un montón de wallets. Eh, hoy en día cuando yo entré en 2007 todavía no había ninguna móvil Están las wallets oficiales para desktop En Windows eh, Están en Windows, en, en Mac, en Linux Hay, hay de, de línea de comandos Si sos como nerd nivel dios Hay, eh, hay gui eh, gráficas para que puedas usar más, más fácilmente Están todas en la página de, de Monero La página oficial de Monero es getmonero.org No es Monero solo Les voy a mostrar acá ¿Sí? Vas a monero.org y te fijas en downloads, están las wallets. Está la, la wallet oficial. Hoy en día es mucho más fácil que antes. Hay, hay wallets para móviles. Está Cake Wallet en, en, en iPhone y ahora también está en Android. Está Monerujo, que fue la primer wallet ever en móvil para Monero. Eh, de la cual yo soy miembro del grupo de desarrollo. Hago los dibujitos también ahí. Sí pueden putear. Y eh, está My monero que usa otra forma, que tiene una ventaja MyMonero, que es que está cediendo un poco de la privacidad porque le das tu llave pública a, al servidor de ellos. La pública, no tienen control de tus fondos, pero pueden revisar tus transacciones que entran sin que vos tengas que estar conectándote, con lo cual es más rápido para montos pequeños. Tanto Cake como Monerujo funcionan de otra manera funcionan conectándose a un nodo y vos mantenés como toda la información de tu lado en el lado de tu wallet y solamente le pisa al nodo que te muestre todas las transacciones que hubo y vos te fijas cuáles son las tuyas con lo cual son más privadas todavía este, y son bastante convenientes y tenés Edge también que creo que tiene multimoneda dentro de los cuales está Monero y tenés soporte de hardware de de wallets de hardware en Ledger y en Trezor. Castelo era un proyecto, o es... Está ahí medio en pausa indeterminada. De este... De una hardware específica. Una moneda una etcétera, de hardware específica de Monero. Open source, libre, super copada. Que todavía no existe. Este se llamaría Castelo. Así que bueno, dentro de poco vamos a tener... Espero noticias de ese, de ese, de ese desarrollo. Así que bueno, espero... Que les hayan gustado la charla, eso es más que nada. Por favor, recuerden, la privacidad es importante, eh, es muy fácil. Yo no soy programador, de no vengo de ese palo y pude meterme en la comunidad de Monero eh, ayudando con lo que pude, con lo que sé hacer. Que hay espacio para todos, hay espacio para gente. De, de sistemas, obviamente, de criptógrafo matemáticos, lo que sea, pero también gente que sabe dibujar, más o menos, gente que le gusta hablar en público, gente que, que, que disfrute de escribir. Necesitamos contenidos, sobre todo gente en español que, que, que, que, que tenga ganas. Hay un podcast en español eh, grabo con el amigo Rotten, eh, que estamos tratando de que haya justamente más contenido disponible en español. Para, ...para que todos se puedan acercar y disfrutar de los beneficios de que Monero exista... ...que la verdad que suena como algo bastante idealista... Y, ...pero es real, es real, funciona... ...y funciona hoy y se puede usar hoy... ...no es una cosa que va a estar solamente en el futuro... ...así que le, estoy en la hora... Les, les, ...les agradezco a todos por haber escuchado esta cosa... ...y obviamente se pueden comunicar conmigo... Eh, soy ANH 3 en Twitter, capaz de la forma más fácil. Eh, o mi página es anh.c.es. Y, y de esa manera comunicarse conmigo, hacer preguntas y lo que quieran es bienvenido, cualquier feedback. Muchas gracias por escuchar y nada, espero que les haya gustado. Adiós.